A ver, chicos, espera mm, vale señores, volvimos eh, he tenido problemas con la grabación así que vamos a seguir voy a, voy a buscar lo que se viene siendo comida hay que matarlos, pero de manera correcta. No hay que dejar que exploten ni alejarse ni nada. Hay, si tienes una espada buena que sepas que los, con la lo, lo que los puedes matar, hazelo. No, no, no esperes, no esperes. Solo métetele duro, métetele, métele sus tres espadas por ese arma. <risa> a este video, a lo mejor o sea, va a durar, ¿no? pero yo quiero hacer una bonita edición así. Lo que pasa es que no quiero que pese más de 100, porque si me empiezo más de 100, va a tardar casi una hora en subir y no me puedo quedar una hora en la heladería, porque como ya saben, la computadora me la quitaron y ando fail por todo, porque entonces como me la quitaron, eh, no tengo ahora, o sea, no puedo dejar la computadora perdida a las 24 horas para subir un video, como por decir dos videos de 12 horas. Entonces, pues, se me dificultó la cosa ahora sí, porque ya valí ya, vale, ahora sí Esto que nunca lo como Oye vamos a ver si disculpenme chicos, es que a veces me callo porque me pongo concentrado en las vainas que estoy haciendo y no me pongo a hablar ni nada de eso entonces no hablo a veces se me olvida que estoy grabando entonces que es un carboncito papá y Zombies, pues, papu y Zombies ¿Por qué mis cultivos parece más Ah, porque mis cultivos tienen entonces Vale, vale Vale, vale Vale, ¿Qué pasa si yo le pego a este Iron Golem? Me es ¿sí? Me voy a matar, me va a matar. Vale, vale, vale. Necesito 32 de carne, aproximadamente, sí, 64 de carne, lo cual me va a costar una mola. Voy porque para allá se... Pringao venga si suelta el casco de oro uy pero que la agarraron conmigo ¿Es una broma? ¿O tú lo ¿Y ni siquiera me botó carne? O sea, ni, ni carne me botó. No me puedes pegar. He, he oído que estos ojos se comen. No sé. Ah, ¿Estos es son todos los ojos de araña? da de menino, pero pero pobre mundo. vale son, son? ¿Por qué, por qué, que Aquí el PVP es como difícil y fácil, fácil para mí, pero. Es muy difícil por el movimiento y todo eso. O sea que no puede saltar, correr y pegar al mismo tiempo. Entonces. Ni tampoco moverte. Vamos a ver si este, si este me pega bien. Pero por qué pega dinero? vale señores, pues no encuentro. No, estos ojos son una pajera. Los voy a dejar para pociones, aunque yo nunca he craftado una poción en la vida. O sea, no me sé esos craftos de pociones. Y tampoco tengo internet para ver una chuleta. O sea, me tocaría, sería como descargarme una chuleta ahí de pociones. Pero o sobre sea, los momentos no. Bueno. Pues nada, señores, devolvámonos a casa. No encontramos 32. Me he quedado sin comida, así que es un total F. Así que vamos a casa Puede ser que me ponga a explorar, o sea, después. Ah, oye, tengo que buscar la forma de hacerme. Un libro y un desencantador, algo así. Ya 22 ¿Cómo sé que es mi casa? Porque la cantidad de montañas Y la montaña rara Ahí hay otro Hola Me Molestan son los esqueletos Porque es si se salvan y balistes ¿Qué, hay en gana, qué hay en gana? Los niños no, o oh, sí. Nunca he usado un arco, siendo lo sincero. ¿Nunca en la vida había usado un arco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Güey, lo oí, lo oí! El... Vamos a probar la teoría de la flor. Supone que si yo aquí, un pongo una flor. ¿Cerramos? Este? Sí. F. Entonces es un book. Así que nada, vamos. Nos devolvemos a casa con 27. Sin haber cumplido nuestra misión. Ay, qué fe. ¿Cuántas flechas tengo? Una, ¿verdad? Ah, no, tengo tres. Estoy pensando con quién me las juego estas flechas. Me las voy a jugar contra el golem, papá. Ay, mira! Yo creo que a mí me quedan calabazas todavía. ¿Será que me hagan unos golems para la casa? Uf, güey. Me mata. Uf, me mata, me mata. Uy, me mata, me mata, me mata. Corre, Juan Caos, corre. Uy, voy a meter una canción. Corre, Juan Caos, corre. Juan Caos, corre, corre. Vamos Juan Caos, corre ya. vamos Juan Caos, corre ya. que el Iron golem te quiere matar, vamos Juan Caos, corre ya. que el Iron golem te quiere matar, hasta que no te mate no descansará, el Iron golem te va a matar, vamos Juan Caos, corre ya. Juan Caos, ve y escapa, escapa que ellos, Escapa, escapa, escapa ya El golem te quiere matar, el golem te quiere atrapar Y tú a medio corazón, ya no puedes ni correr Ya valiste, hoy va, tienes que comer Échale a correr, échale a correr Juan Caos corre Juan Caos güey estoy estoy mal estoy mal me sigo cantando porque me gusta corre Juan Caos que el golem te va a matar corre Juan Caos que te alcanza corre corre que te agarra corre corre que te atrapa corre Juan Caos corre Juan Caos corre Juan Caos caos caos corre Juan Caos corre Juan Caos corre Juan Caos ellos, ellos ellos, ellos. Quítate pila, que el golem puede rezar, y tienes que mirar atrás siempre, porque el golem te puede agarrar. Busca el golem y mátalo, y crea uno nuevo, nuevo, aunque es posible, mira ya lo viste, se un en el agua y se quedó bug. así que aprovecha y mátalo tú. ah Corre Juan Caos, corre Juan Caos. Y el golem te quiere atrapar yo me lo cargo A su A medio corazón Me puedo dejar El golem me ha matado Yo ya valí un carajo Y ahora me puse a cantar Canciones de Navidad Ando no güey, ando no. Cantando ya canciones Ya ya fue, ya fue hasta ahí Llegó el bro Corre Juan Caos, corre Juan Caos Corre, corre, corre Juan Caos Vale, me voy a escuchar la canción Y me la voy a aprender Reto, papu Esta canción me la voy a cantar también Voy a hacer un programa de canciones Tal y como Mike Vale eh, Estaba buscando yo algo Y no me acuerdo qué era Esto de las casas Puedo hacer cuatro Iron Golems. Me la juego, voy a hacerme cuatro Iron Golems. Para que me protejan, papu. Y si no me protegen, los mato. Venga. Oigo un ahogado no sé en dónde está. Qué lógica la mía, ¿no? Se oye cerca. hay <risa> ver es que hay que es que algo. Que ¡Ah! ¡Ah! Como que ustedes los abajo son los que me están matando a mis pollos. Ah, no sabía que eran ustedes, desgraciados. Fringados vale tenemos uno o ir un golem este me va a ir a defender contra el otro Vamos que ellos os un golem que te defienda no, no, no. Uy, estoy cantando mal, estoy cantando mal, perdón Corre no corre no caos, no golem te no atrapar Corre, corre, corre corre Que el golem te va a atrapar Ay, pero no no no no no no no atrás. vale, me hago uno por ahí, uno por allá Uf, y voy a matar a otro me hago por ahí y el otro, adivinen para es para la defensa mundial de Juan Quellos corre, corre corre, corre, Juan, corre, corre, Juan Corre, corre, Juan Quellos, corre, corre, Juan Quellos, que el golem te quiere atrapar. Corre, corre, Juan Quellos, corre, corre, Juan Quellos, que el golem te va a atrapar. Sí que corre, mi bro, corre, corre, Juan Quellos, corre, corre, Juan Quellos, que el golem se quedó. Buk. Venga, Juan Quellos, ven, corre, a ver si está. Golem, ataca. Pues nada, perdí el ritmo. Vamos a hacer otra nación. Vale, el Golem sigue aquí. ¡Ya me olvidó! Que bro. Vamos a empujarlo, vamos a sacarlo de aquí. Vamos a hacer otro. Sí, no hay de las gracias por defenderte. esto es un sin cara. Vale, Golem, defiéndeme contra este Golem. Golem. ¡Golem, pero hacía algo! ¡Que me quiere matar, wey! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Ah, pero eres noob. Ay no, güey. Se, se, se vino, se vino, se me vino, se me prendió, se prendió, güey. Se prendió. Corre, corre, Juan que Dios, que el golem te quiere atrapar. Corre, corre, Juan que ellos que el golem te quiere buscar. Pero se ha quedado atrapado. Porque es muy ¡Ah! ¡Que me lo ha matado! ¡Que me lo ha matado! Aquí murió un golem. Eh, pendiente, ¿y el otro golem? Oye, yo, yo, yo me acuerdo que yo le había dejado un golem en estos güeyes. Uy, ¿qué hace el golem por allá? Uy, chicos, ya va, ya va. Ya llevamos ya 16 minutos. Voy a hacer una, un corto y volvemos con otra grabación. Chao.